No, me, no me hables a mí así, ¿vale? Pues no me hables a mí así, ¿me entiendes? Que te rompí la cabeza ahora. El vídeo de hoy va a ser una auténtica locura. Ya es la tercera vez que vamos a ir a este sitio. Y os lo voy a contar en tres tramos para que lo veáis las tres etapas en las que hemos explorado el mismo lugar. Que bueno, es un centro comercial que cerró hace bastantes años, además yo de pequeño recuerdo que alguna vez he ido, he ido por allí, era bastante icónico. Y la cosa es que quieren hacer ahí otro centro comercial, así súper novedoso, entonces la primera vez que fuimos la verdad es que no tuvimos mucha suerte y la razón de que queremos ir tantas veces es que como bueno, pues ya están en obras para hacer el nuevo centro comercial, pues eh, si esperamos más al final nos lo vamos a encontrar totalmente vacío. Pero bueno, para poneros un poco en la situación, eh, la primera vez que fuimos me remonto más o menos hace un año, año y medio yo creo, porque hacía calorcillo, y, y bueno pues os lo voy a mostrar un poco en pantalla lo que nos pasó. quita todo de ahí para que, es que no llame la policía nada. ahora mismo vale, Pues ya no me digas a mi caballero. Y Mientras se en mierda ahí y me dices a mí que me faltas a mi respecto Yo no le falta respeto a usted No, no ¿tienes? ¿te pones ahí No, en mierda No, no me hables a mí así, ¿vale? Pues no me hables a mí así, ¿me entiendes? Que te rompe la cabeza ahora Pues la verdad es que no, no tuvimos mucha suerte A más que, bueno, el, el que nos pilló, pues, la verdad es que no tenía... ¿Cómo decirlo? era... era grosero, ¿sabes? No, yo, a ver, yo creo que era educado, pero se pensaba que eh, señor era, a ver, yo creo pienso que era rumano, entonces yo creo que la palabra señor no la entendía muy bien y pensaba a lo mejor que era un insulto o algo así, es mi teoría porque tampoco lo sé. Así que bueno, la segunda vez fue hace más o menos un mes. Y bueno, ya la verdad es que se nota que estaban todo en obras porque lo estaban tirando. Eh, la mitad del centro comercial ya se nota que estaba un poco vacío, pero bueno, así ya veréis lo que, lo que encontramos. aparentemente ya estamos dentro de lo que es el centro comercial así que bueno vamos a investigar sobre todo a ver si está haciendo la bolera que yo creo que es lo más interesante de esta zona pero con mucho cuidado así que seguimos bien estamos justamente en lo que es como yo creo que la fama principal de lo que era el centro comercial, como veis las escaleras mecánicas están totalmente en obras por lo que siempre que tenemos que subir y bajar tenemos que ir por sitios alternativos y bueno, la verdad es que no queda mucho en plan de que prefise esto un centro comercial porque está todo muy en obras pero bueno, sobre todo para una fotillo está bastante interesante y sobre todo por la curiosidad de que, joder, pues esto es un centro comercial bastante conocido aquí y pues ver cómo está ahora mismo por dentro pues da un poco de, como de nostalgiar justamente estamos en lo que es una sala de cine ahora mismo está muy vacía porque está en obras pero hemos visto una zona donde a lo mejor puede conservar algo más de lo que es un cine pero bueno para que echéis un ojo como es una sala de cine o lo que es lo mismo como es un esqueleto de la sala de cine como ahí bueno pues ahí estarían todas lo que son las butacas y bueno pues aquí justamente estaría todo lo que es la pantalla El coche, el coche, Está Está ahí. Y bueno, pues ahora toca la tercera vez. Yo creo que la tercera y la última vez. Porque ya con el día de hoy yo creo que ya vamos a ver en totalidad lo que es el centro comercial. Y bueno, estás nervioso. Estás expectante. No, la verdad es que... Tengo ganas de explorar lo que viene siendo la bolera porque sí. la última es... pues no la vimos, casi. Bueno, bueno ni nos acercamos. Que por cierto estoy aquí con el señor Roeces que también vas, vas a grabarlo, ¿no? Sí, sí. ¿O lo vas a intentar? No lo voy a grabar, lo, lo, lo, lo, lo voy a, a grabar. Vale. Pues bueno, antes de, de justamente ir a la exploración vamos a comer un poquillo porque tenemos mucha hambre. Yo creo que tiene que salir bien, ¿no? Ya la tercera. Ya o sea, la, la tercera por lo vencida ya. La primera fue un fail la casi, segunda casi fue fail. casi faith y la tercera ya es perfecta ya la perfecta así que no me entretengo más y vamos a comer mm. bueno yo creo que ya estoy listo todo preparado para entrar y luego sigo diciendo, o sea, no debíamos haber comido tanto, Uf, esto es una bomba, así que espero, joder, que todo vaya bien porque os juro que no puedo correr nada, nada, nada. Bien, pues la misión de hoy va a consistir en localizar la bolera, que no sabemos si todavía sigue o lo han tirado, así que esperemos que la encontremos. ¿Estás listo Pedrito? Estamos ready go. Sí, pero ¿cómo te complicas la vida si puedes ir a atravesar todo esto? Con los fácil que es. sí, que está el pantalón. Todas las huellas que hay ahí de coche, por lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esta es una zona muy transitada por el vigilante. La última vez vino en coche, así que tendremos que estar atentos. Así que vamos a echar un ojo con mucho cuidado Pero vamos, esto sigue sí, cada, cada día que vengo aquí Está cada vez más, más vacío Justamente, bueno, no lo vais a ver Pero justamente ahí enfrente está el coche de seguridad y la cosa es que tenemos que tener mucho cuidado Porque la última vez vinimos más o menos por la misma hora Y hace una ronda sobre las 7 o así Así que tenemos que tener cuidado cuando nos aproximemos ahora. hora Llevamos aquí ya un buen rato y es que no encontramos la malta bolera estoy intentando localizar la zona por donde la última vez justamente salimos pero es que no hay forma eh, la única forma que se me ocurre es ir por enfrente de un el de seguridad pero claro, es mucho panteo porque no nos puede ver, así que vamos a ver si pudiendo rodear un poquito esto podemos sortearlo por fin hemos encontrado la maldita bolera que es esta de aquí Bowling Park así que vamos a ver por lo menos si sigue lo que es la pista de, de los bolos No voy a dar la luz porque sería un canteo, pero justamente ahora lo que veis negro es como una gran tarima que hay y la cosa que está vacía. Por lo que efectivamente cuando han hecho las obras todo esto lo han quitado. Llegamos un pelín tarde. Justamente ahí se ven lo que eran los cines. Una sala y eso otra sala que se ve que ya lo están desmantelando. Por lo que ya poca cosa queda en el centro comercial. Hay un gimnasio, con una piscina cubierta y unos vestuarios. Sí. Por eso es que al final eran unos chavales que también estaban aquí explorando. Y la cosa es que me da miedo ahora porque eh, más o menos nosotros podemos controlar un poco más la situación. Sabemos dónde está el de seguridad, le hemos dicho dónde está el de seguridad, pero ellos no sé lo que van a hacer. Entonces tengo tensión porque a lo mejor eh, si nos ven pueden ser por porque ellos les vean o algo así. Así que no sé, vamos a ver el gimnasio que nos han dicho que está por aquí y vamos a hacerlo rápido porque ya os digo me gusta tener las cosas controladas y con más gente aquí dentro no lo tengo nada controlado Fijaos, esto es como una especie de, de grúa que usan para meter a la gente pues a lo mejor que va en silla de ruedas y todo eso pero no sé cómo se levanta esto Joder, pues esto del gimnasio es más grande de lo que yo pensaba porque fijaros todas las taquillas que hay en la que ahora me encuentro es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y esto tiene pinta de que son más las duchas una pequeña una pero súper moderna ah, es grande, ¿eh? yo pensé que era más pequeña bueno, pues esto iba a ser una exploración cortita y así ha sido porque ya hemos eh, salido Hemos visto lo que teníamos que ver, la bolera, el gimnasio que nos han dicho Y la cosa es que joder, me daba miedo por los chavales esos que vinieron Porque es que encima justamente cuando les vimos eh, les dije No vayáis por allí porque está el de seguridad Y cuando fuimos nosotros para el otro lado es que iban en dirección al de seguridad Así que joder, espero que no les hayan pillado por lo menos porque nosotros ya estamos fuera Y la verdad es que queréis seguro porque, joder, ya que es la tercera vez que vengo aquí, pues quería que al menos una, no tuviéramos que salir corriendo o que nos pelearan y todo eso. Así que nada, pues eso ha sido todo. Ha sido una exploración bastante completa. La verdad es que ya la próxima, la próxima vez que venga aquí eh, va a ser para visitar el nuevo centro comercial porque ya lo están demoliendo todo. Que Vi por internet y tenía muy buena pinta lo que querían construir aquí. En un par de meses esto ya será un sitio nuevo. Así que nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima exploración. Comentadme por comentarios qué os ha parecido esta exploración y darle a like si os ha gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo.